www.elciudadano.gov.es Soy Fabricio Vélez y los acompañaré en los siguientes minutos en los cuales además estaremos enlazándonos con una nueva actividad en territorio del presidente Lenín Moreno, esta vez desde la provincia de Cañar. Antes las noticias y por cierto los titulares. La generación de empleo es una prioridad para el gobierno, así lo informó el primer mandatario. Recientes encuestas demuestran que el presidente tiene un alto grado de aceptación. La Comisión de Educación de la Asamblea analizó la proforma presupuestaria 2017. Y en lo internacional, al menos dos personas murieron tras fuerte sismo en Isla Italiana. Comenzamos. El presidente Lenín Moreno Garcés, en su espacio habitual de rendición de cuentas, denominado el Gobierno Informa, aseguró que no se permitirá que se viole la soberanía marítima por parte de una flota pesquera extranjera.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 Haremos públicos estos acuerdos para que todos los conozcan. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Un alto nivel de aceptación popular registra el presidente Lenín Moreno Garcés, según estudios realizados por varias empresas encuestadoras del país. La apertura al diálogo y el combate a la corrupción, entre otros temas, serían los factores que determinan el apoyo ciudadano al primer mandatario, que en breve cumplirá sus primeros 100 días de mandato. El gobierno del presidente Lenín Moreno cumplirá este 31 de agosto sus primeros 100 días de mandato y lo hace con un alto porcentaje de aceptación, según estudios realizados por cuatro empresas encuestadoras. El estilo de comunicación, el llamado al diálogo, el combate a la corrupción, son aspectos que han sido bien vistos por la ciudadanía. La encuestadora Perfiles de Opinión, en su último estudio realizado a 936 personas entre el 8 y 9 de agosto, señala que el presidente tiene el 84% de apoyo ciudadano. Por otra parte, ese datos muestra que la popularidad del mandatario ha registrado un alza desde que ganó las elecciones y su posesión en mayo pasado, con una aprobación del 66%. Para el 15 de agosto, esta cifra llegó al 76.5%, es decir, 10 puntos más. Mientras que los datos de Market y CMS demuestran que la lucha contra la corrupción que lidera el presidente Moreno ha sido recibida con beneplácito por la ciudadanía. Las encuestas coinciden en que la principal preocupación de los ecuatorianos sigue siendo el tema económico. Sin embargo, la percepción de la gente sobre su gestión es positiva. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La interculturalidad y los derechos humanos fueron debatidos durante la séptima mesa de diálogos para la construcción de la Agenda de Política Exterior que se desarrolló en la provincia de Esmeraldas. Este proceso finalizará el 31 de agosto con la última jornada de trabajo en Manta, provincia de Manabí. Con éxito culminó la séptima mesa de diálogos para la construcción de la Agenda de Política Exterior 2017-2021 que se desarrolló en la provincia de Esmeraldas.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 Tiempo para nuestra primera pausa en su noticiero ciudadano correspondiente a la jornada del día de hoy. Al volver estaremos revisando, pues, el trabajo de la Comisión Legislativa de Educación en torno al análisis del presupuesto general del Estado para el sector educativo en lo que corresponde a la Proforma 2017. Ya volvemos. Inicio de Espacio Promocional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 Vamos de inmediato a comenzar pues, y a retomar este informe periodístico a través de Tele Ciudadana. La Comisión de Educación de la Asamblea analizó la reforma presupuestaria de 2017 con relación a las asignaciones previstas para las universidades y escuelas politécnicas públicas. La vicepresidenta de la mesa legislativa, Silvia Salgado, señaló que el tratamiento de dichos recursos van de la mano con las reformas planteadas a la Ley Orgánica de Educación Superior. Representantes de 30 universidades estatales asistieron a este análisis. Los integrantes de la Comisión de Educación realizaron un taller para socializar los rubros de la proforma presupuestaria de 2017 que corresponden al ámbito de la educación superior. La vicepresidenta de dicha mesa, Silvia Salgado, manifestó que si bien es cierto la educación de tercer nivel de acuerdo a la constitución es gratuita, al Estado le corresponde garantizar la asignación de los recursos, pues la demanda educativa en el Ecuador continúa creciendo respecto de dar una salida a un problema estructural de la universidad en cuanto al tema presupuestario. Si hablamos de ciencia y tecnología, de investigación, de innovación, por ejemplo, o sea, no tenemos, y es evidente, no tenemos los recursos que permitan a las universidades hacer investigación. El gasto en educación superior para este 2017 asciende, según la proforma presupuestaria, a 1.619.1 millones. Además, 1.299.5 millones corresponde a universidades y escuelas politécnicas. Durante la cita, Jesús Ramos, rector de la Universidad Regional Amazónica Iquiam, sostuvo que dicha reunión sirvió para resolver temas de financiamiento que tienen varias instituciones educativas. El hecho de que haya habido una contracción económica y unos menores ingresos hace que el FOPEDEU, por la fórmula que se utiliza para calcular los recursos de las universidades, también eh, haya disminuido, ¿no? Eh, entonces estamos viendo las posibilidades tanto para mejorar la, la eficiencia en la ejecución del gasto como para quizás eh, mejorar también la capacidad que tenemos las universidades de generar ingresos de autogestión. Mientras Nelson Rodríguez, vicerector académico de la Universidad Central del Ecuador, señaló que a través de dicho taller se conocen las necesidades que existen dentro de la educación superior. Problemas como las compras eh, públicas, problemas como la asignación oportuna de recursos, problemas como la suficiente autonomía de las universidades. Posteriormente la Comisión espera reunirse para analizar la sostenibilidad de un sistema educativo hasta el 2035. Con el inicio del año escolar Sierra Amazonía 2017-2018, se activa la segunda edición del programa denominado Time to Teach,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 El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 tiene como objetivo gestionar la atención en situaciones de emergencia de la ciudadanía. Conozcamos a continuación un poco más sobre su funcionamiento. En su compromiso con hacer del Ecuador un país más seguro, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 inició en 2011 la misión de construir 16 centros operativos que garantizarán sus servicios de seguridad en el 100% del territorio nacional. 16 modernas instalaciones donde personal capacitado trabajará las 24 horas del día, los 365 días del año, para brindar seguridad a todos los ciudadanos. La atención de emergencia en nuestro país era solo tratada en las principales ciudades, como era Quito, Guayaquil y Cuenca. No era una realidad nacional, hoy es una realidad nacional. Y lo que buscaba era integrar la capacidad de todo el Estado para brindar un servicio de calidad a los ciudadanos. Con una visión global de la seguridad integral, los centros del ECU 911 reúnen en una misma sala a todas las instituciones de respuesta necesarias en una situación de emergencia. Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Cuerpo de Bomberos, Ministerio de Salud Pública, Secretaría de Gestión de Riesgos, Cruz Roja, Agencia Nacional de Tránsito y Entidades Locales. Todas en perfecta coordinación y accesibles en un número único, el 911. Los centros ECU 911 están preparados con tecnología de punta y comunicaciones para dar respuesta a las necesidades de emergencias y seguridad de la población. Sus salas de operaciones a nivel nacional reciben y evalúan las llamadas. La sala de videovigilancia permite realizar los trabajos de control y monitoreo. Y desde la sala de crisis es posible tomar el control y comandar todas las instituciones articuladas ante una emergencia. La compra pública ha permitido que se desarrollen nuevos emprendimientos de la economía popular y solidaria, en Manabí, por ejemplo, donde artesanos metalmecánicos se encargan de la elaboración de mobiliario para las unidades educativas públicas del país. Segundo Viteri, aprendió la metalmecánica de su padre a los 12 años. A los 17 formó su propio taller y hoy trabaja el metal y la madera como artesano en la Asociación Metalmecánica 10 de Diciembre en Puerto Viejo, Manaví. Me gusta por lo que se genera empleo a, a mis amigos, a todos. Y a veces no, no somos tomados en cuenta, pero con este gobierno sí. Nos han tomado en cuenta a todos nosotros, más que todos los artesanos. Yo estoy haciendo lo que son bancas y mesas y taburetes. Más o menos alrededor de unas mil piezas en total con los taburetes, porque son como 900 bancas y como el resto, en suma total como mil piezas. Sí, ya estamos, ya estamos en el área casi de ya empacado. Ya estamos listos para entregar. Hoy a las 5 de la mañana salieron dos camiones a Santo Domingo. Gran parte de los trabajos que esta asociación realiza han llegado al Ministerio de Educación a través del catálogo inclusivo del Servicio Nacional de Contratación Pública CERCO decenas de niños, niñas y adolescentes que concurren a las instituciones educativas del sistema público de educación podrán hacer uso de las bancas y pupitres que Segundo y sus compañeros artesanos han elaborado. Estando toda la material aquí, vamos al área de, de doblado. Del área de doblado sale al área de lijado, que sería este, calar, calar la, la, la, el molde de la silla, se lo lija y ahí se lo sella. Una vez sellado, se le da acabado. Una vez que se le da acabado, ya nos encontramos con, con los chicos del de área de, de metal. Pasan a un área de control que está al fondo. Ellos se dedican a limpiar y a hacer un control de calidad que la pieza lleve en todos sus puntos de soldadura completos. De ahí el área de lavado se, se lleva al área de, de pintura, de acabado. Una vez pintado, al horno. En esta ocasión fueron cerca de mil piezas las que estos artesanos metalmecánicos elaboraron y por las cuales se les adjudicó un total de 57 mil dólares. Como ellos, varias organizaciones de la economía popular y solidaria de Manabí se constituyen en proveedores del Estado y han recibido entre enero y julio de 2017 no menos de 8 millones de dólares. Entre 2015 y 2017, las adjudicaciones que se realizaron para productores locales en todo el país alcanzaron los mil millones de dólares para economía popular y solidaria y microempresas, gracias a que las entidades públicas realizan sus adquisiciones mediante los catálogos del CERCOP. Artesanos como Segundo generan trabajo en sus localidades y se convierten en la muestra de que cuando los ecuatorianos arriman el hombro, nadie los detiene. Yo me siento bien, me siento orgulloso de que nos hayan tomado en cuenta y, y que se siga dando los contratos y que nos no hagan participar también a todos. A todos los artesanos nos tomen en cuenta. La compra pública es para mí. Allí la importancia de la obra pública pues, y la economía popular y solidaria como poderosas herramientas para la reactivación de nuestra gente. Tiempo de una segunda pausa en su noticiero Ciudadano y al volver estaremos revisando la actualidad internacional. Volvemos.